Vamos a aprender cómo se detectan fake news y el uso de bots en redes sociales y también vamos a aprender cómo se utilizan estos ejércitos por parte de gobiernos para desinformar y para atacar a periodistas y activistas. También en este temario del curso vamos a aprender cómo comunicar efectivamente y las herramientas y toda la metodología para detener estos ataques de bots y cómo detectarlos. Así como la prensa internacional ha relatado lo que hemos ayudado a detectar, como en este reportaje de Sara Kinosa en El Salvador, de cómo hemos este, encontrado los grandes ejércitos de bots en el mundo Y cómo los hemos este, derrotado también Aquí este, el curso lo imparto yo, Alberto Scorsia Tengo más de 15 años estudiando el tema Y aquí, pues, aquí hay unos ejemplos ¿no? de, en, alrededor del mundo Japón, México, El Salvador, Suecia eh, pues Cómo hemos encontrado este tipo de bots Este tipo de manipulación Y cómo hacerle frente Y a, a su vez vas a ayudar a nuestro trabajo para seguir investigando y seguir haciendo esta labor. Muchísimas gracias.